Amigas y amigos de Cartago, un encuentro urgente en las calles de la ciudad. Eh, nos vinimos en el medio del traqueteo de un lunes muy distinto en la República Argentina. Eh, estamos a menos de tres días, cuatro días de lo que pudo entenderse como el inicio de una guerra civil. Algo impensable en la Argentina. ¿Qué hubiera pasado si el atentado cometía este, su tropelía? ¿Qué hubiera sucedido o en qué escenario estaríamos hoy en nuestro país, en la región en esta parte del mundo que sigue asegurando la supervivencia a este capitalismo decrépito si esa bala hubiera llegado a su destino que, como dijo eh, Saborido nos salvamos de ojete ¿no? y uno dice, bueno ¿será así? ¿no será así? ¿qué sucedió? ¿Hubiera quedado piedra sobre piedra? Eh, a mí me pareció muy importante tener una reflexión ...con eh, Jorge Borgoñoni, a quien queremos y apreciamos un montón... Eh, ...uno de los responsables, las caras visibles del CITEBA... Eh, la, ...la Comisión Interna de Trabajadores del, del Banco Nacional ...el Sindicato de los Trabajadores Bancarios... ...que hoy nos acompañó, le robamos tiempo y... ...Jorge, eh, te vimos en la marcha, vimos eh, todo lo que sucedió... ...bueno, no sé, una, una reflexión incluso desde tu trabajo como docente, ¿no?... Eh, ¿Cómo se vuelve a la, a, al aula? no sé ¿Cómo arranca? ¿Qué pensás que estuvo sucediendo eh, estos días? ¿no? ¿Qué te pasó a vos? Bueno, mira, Pablo, creo que, que lo que pasó el jueves y esa bala que no salió eh, es, un, es un poco una, una nueva oportunidad que tenemos los sectores militantes para dejar de, de, de lamentarnos y tomar cartas, cartas en el asunto. Me parece que es, es un emergente mucho más grave quizá que otros, pero es un emergente al fin de la aceleración que está teniendo la derecha y en su intento de avance y, y, y en avances concretos sobre los sectores populares, este, sobre los sectores militantes, es una derecha bastante desembosada se ha sacado el bozal hace un tiempo y bueno, va a morder todo lo que pueda, me parece que los sectores militantes ya tenemos que dejar de lamentarnos y tomar cartas, cartas en el asunto porque la situación... Eh, es grave. La derecha en este país nunca dejó de tener poder, o sea, se le gana una elección, pero de algún modo eh, este, no solo sostiene los poderes fácticos, sino que de alguna manera últimamente los viene incrementando y me parece que en ese sentido hay bastante para hacer. Eh, por ahí lo que, lo que de alguna manera eh, extraña de algunos sectores militantes con cierta experiencia es que, este, al lamento, se lo acompañe con esto de esta reflexión de que este es un punto de, de inflexión por sí mismo. Yo creo que por sí mismo no es ningún punto de inflexión, la derecha va a seguir haciendo lo que históricamente hace eh, y eh, será un punto de inflexión si es que tomamos y tenemos actitudes distintas de lo que hemos tenido hasta ahora y bueno, me parece que el espacio de lanzamiento de lo que hay que hacer es ese espacio donde sí nos... ...nos sabemos este fuerte que es el espacio público, la calle. Eh, voy a hacer una pregunta complicada, pero ¿podés pelear contra la derecha... ...si no denunciás el ajuste, si no peleás el ajuste? ¿Esa, eh, eh, esa contradicción se puede resolver? No digo que la resuelvas vos, ¿no? obviamente, pero... No, ojalá no, pudiera. Claro, pero te lo planteo, digamos, ¿cómo salís a, a pelear contra el fascismo... ...estos neonazis que son la mano de obra... Este, que está utilizando ahora lo más rancio, ¿no? pero a la vez eh, entender que el, el país está atravesando un nivel de ajuste este, por lo menos impensado hace dos años atrás. Sí, bueno, sí es complicado, pero me parece que no son cosas que están... No me parece que sean cosas que están separadas, digamos. Eh, creo que la derecha... Digo, digo por la contradicción, ponerle no sé, que las fuerzas de izquierda más consciente y combativa. No, no acompañaron la marcha, sí el pedido de esclarecimiento y el rechazo, pero viste que estaba toda esa historia de, bueno, estamos toda la semana en la calle peleando por los comedores y ahora este, eh, nos vienen a pedir la escupidera, que llenemos las manos, no sé si me explicó... Sí, está claro, creo, pero creo que, creo que es uno de los pasos que, que hay que dar, a veces me parece que se plantean como urgente algunas cuestiones eh, que tienen que ver con esto de... Eh, con quién quedo pegado, con quién no quedo pegado, y si tomo la calle ante un episodio como esto, si soy kirchnerista o de alguna manera quién le hago el caldo. Yo me parece, digo, me parece que lo que pasó el otro día nos marca qué nos queda a los sectores militantes y a una vicepresidenta de la nación le pueden eh, hacer lo que le hicieron. Entonces me parece que eh, cuando uno sale a denunciar, eh, tiene que salir a denunciar a una derecha eh, que es furiosa, y, y denunciando una derecha que es furiosa, me parece que también tiene uno termina denunciando las políticas que son de derecha. Y lo que tenga de derecha este gobierno y de ajuste, me parece que queda en ese paquete también. No, no me parece que sean cosas separadas. No es que uno tiene que estar eh, diciendo, ah, no, hoy marcho contra la derecha. Hoy mar bueno, el ajuste es la derecha. Eh, el ajuste es derecha. Entonces, bueno, si hay una contradicción en el gobierno que se plantea popular y este, tiene esta contradicción donde puede ajustar al mismo tiempo que denuncia eh, factores de poder destituyente, bueno, es algo que tendrá que dirimir el propio gobierno, pero me parece que los que peleamos contra estas cosas y contra la derecha, peleamos también contra la justicia.